Bueno, el ejercicio número 21 nos pide tomar el ejercicio anterior donde teníamos un array estático de personas y nos pide convertir el array estático en uno dinámico, utilizando malloc y realloc. Eh, bueno, entonces para ello lo que vamos a hacer es cambiar la definición del de array estático, ya no vamos a utilizar este, este array, lo vamos a quitar, y ahora vamos a definir un array en forma dinámica, para eso vamos a poner un person asterisco ya que lo que vamos a obtener con malloc es el puntero de la primera posición del array recuerden que el nombre del array solo es el puntero de la primera posición o sea que es tanto válida la nomenclatura person asterisco people como person people y entre corchetes una cantidad lo bueno de hacerlo con malloc es que esa cantidad es dinámica y puede cambiar y puede ir creciendo en el caso de esos 1000 que habíamos puesto antes estaba fijo y nunca podía crecer vamos a utilizar malloc y le tenemos que pasar la cantidad de bytes que va a tener eh, el array que es la cantidad de bytes de una estructura por el tamaño del array como el tamaño del array va a ser dinámico vamos a definir una variable para tener el tamaño del array del tipo int que va a ser eh, list size y vamos a arrancar el array suponiendo que tiene dos posiciones como aquí tenía que poner eh, la cantidad de bytes de una estructura de un tipo person por la cantidad de items del array vamos a hacer una multiplicación entre size of person que va a ser la cantidad de bytes que tiene esa estructura por la cantidad de ítems del array, es decir la cantidad de estructuras person que tiene dentro que en este caso vamos a utilizar la variable size bien entonces ahí construimos nuestro array de dos posiciones array de dos posiciones y estamos en condiciones de comenzar a pedir que se ingresen los datos de una persona y a guardarlos en el array es decir que esta parte no va a cambiar, recuerden que eh, se puede utilizar el array con esta misma nomenclatura a pesar de que acá está definido como un puntero lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando index sea igual a list size nos quedamos sin espacio y tenemos que hacer que el array crezca por lo que preguntamos si index es mayor o igual a list size y en ese caso nos quedamos sin espacio podemos poner un print para indicarlo el array se quedó sin espacio y lo que tenemos que hacer acá es un realloc para crecer el espacio de memoria en donde eh, se encuentra la array entonces vamos a redefinir nuestra variable people mediante un realloc. el realloc recibía como primer argumento, el puntero del espacio de memoria que fue pedido con malloc y que queremos cambiar de tamaño y el nuevo tamaño, que va a seguir siendo la misma cuenta que antes, con la diferencia de que ahora, antes de pedir memoria, vamos a incrementar el tamaño del array, modificando la variable list size, bajo algún criterio en particular. En nuestro caso, vamos a utilizar sumarle dos más. Podría ser que crezca el doble o con cualquier otro criterio. Una vez que tenemos esto listo dentro del if, en el caso de que se quede sin espacio, el array va a crecer y vamos a poder seguir insertando. Es decir, que a medida que se van insertando personas, el array va creciendo de a dos posiciones. Va a valer 2, 4, 6, 8. 10 y así a medida que ingresemos personas hasta que salgamos, y el código no debería cambiar más y debería todo seguir funcionando. Si ¿Sí? compilamos y ejecutamos, vamos a ingresar un nombre: nombre 1, edad 1, nombre 2, edad 2. Me dice que me quede sin espacio. Se Reconstruyó el array y creció en dos posiciones y puedo seguir agregando nombre 3, edad 3, nombre 4, edad 4, una vez más se quedó sin espacio y siguió creciendo. Si ponemos salir, vemos que sale e imprime todos los valores que están en el array.